La madre que me parió, pero es esta el anterior. ¿Qué hay pequeños players? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Da igual. Da igual. En fin, estamos un poco eufóricos, ¿vale? Porque por fin van a estrenar el nuevo trailer de Kingdom 3. Estamos viendo aquí ya en la pantalla y. ¡Ah! ¡Estoy mal! Estamos ahora mismo, o sea, viendo el directo del D23 y.. Eh, estamos esperando, ahora mismo está haciendo la presentación de los videojuegos y Iremos cortando este vídeo, ¿vale? Sí, porque si sino... Porque va a pesar demasiado eh, Y nos centraremos más bien en la videoreacción sobre el tráiler de Kingdom Hearts 3 Bueno, eh, quieren poner el tráiler al final Más que da igual, venga, a ¡Ay! yo había que el chaval! ¡Madre mía, chaval! yo yo qué ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! tío, tío, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! El que te quedas sin corazones. So cool. eh... ¿Esto es...? Bueno. Es? Estoy en Tony, estoy en es Tony. ¿Sí? ¡Sí! estoy en Tony. <tose> <tose> Ay, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mira, no, socorro, mira, por qué bonito! tío! mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, qué bonita, socorro, ¡Qué bonito! Sea, ¡Ay, ¡Ay! Perfecto, son perfectos. Que bonito, que bonito, que bonito Que Que bonito, no sé. Vaya por Dios. Vaya. Me me imagino que son mis amigos. Vaya por Dios. Vaya. Me imagino que son mis amigos. Vaya por Dios. Vaya. Me me Vaya por Dios. Vaya por Dios. ¡Ay, Dios que va a ¡Ay, niño, que va a ¡Ay, Dios mío, Dios ¡Ay, Dios lo jugué a los peguitos. Tío, así que este es el nuevo mundo que se iba a mostrar. Es precioso. O sea, no estoy para nada decepcionada porque esperaba que fuera eh, Big Hero ya en plan. No, Vigero sabía que iba a salir. Pero me refería en plan mostrado en... así tal cual como. Sí, pero como ya se decía, lo que llevaba al final sobra cogiendo era como una pistola muy y pero preciosa sí tan, precioso, de de que sé, o sea qué bonito ¿eh? no es como... me recuerda a cuando ven te mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira la definición es preciosos No pasada Nuestros gordis <risa> Los gordis, la party que tienes que atacarles por la espalda si es no te dan un barrigazo Los gordis Toma, toma, toma Ay, Dios mío Yo, Pero el es, que, es lo que más... ¡Ay Dios mío! ¡Ay, so! Me, voy a me encanta, me encanta. Me recuerda mucho, me recuerda mucho a cuando en el Kingdom 2 cogía las incrustaciones para, para, para matar a los robots. <risa> no no me adorable. puedo qué se en los La cara de felicidad que Es como, no era muy adorable eso. Pues. Oh, no. ¡Qué genial! Es, sí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Chicos, por fin una fecha. No lo puedo creer. Ya está. El año no, que no viene. No, no me estoy, viene fecha, Vamos a, a comentar un poquito eh, lo mal pizzo. que estamos desde, después de ver el. O sea, eh, Sora Precioso. Con la la... Uh. A mí lo que me ha impactado ha sido ver a Joven sean, ¿no? Porque, sí. joder, ya era hora ¿no? de que metieran un pelín más de historia Además, al final. Eh, ah, vale, el logotipo. Bueno. Es que, claro, eh, en el trailer anterior se notaba que era antes de que definieran más bien al personaje porque eh, Semna se nota así un poquito menos definido sí. pero eh, ahora al ver a John Shearer ha sido como... El, el mundo de Toy Story ha sido precioso Ya no es ese... Ese contraste como en Piratas del Caribe, que su hora se como muy cartoon y allá que es parro muy como. Ahora, gráfico, ahora es ¿no? totalmente ahora, semejante. Están perfectos, están perfectos. Perfecto. O sea, ya era hora, ¿no? Bueno, chicos, eh, espero que hayáis fanvileado y fanboileado con nosotros. Pero ya se acaba aquí el vídeo. <risa> espero que les haya gustado este vídeo. Que le den like, que lo compartáis. <risa> todas esas cosas que se suelen decir. Sí. Así que hasta el próximo vídeo, chicos. Hasta el próximo vídeo.